Chicos Me he puesto un reto Un reto de Subir un video todos los días Así es Con esto Youtube me pondrá hasta arriba En el algoritmo Voy a subir noticias Voy a subir opiniones Y los viernes tendrán video especial Así es Tú Totalmente gratis Vas a tener un video especial ¿Sobre qué? Suscríbete Dale like Y la campanita Así que Ya saben por favor, ayúdenme. Quiero que mis videos en realidad lleguen hasta arriba. Quiero que todos jueguen mis videojuegos porque eso, eso es lo que yo quiero hacer. Hacer muchos videojuegos para que así ustedes los puedan jugar. Yo me pueda armar de un gran público que pueden ser ustedes y así poderme ayudar. Así que por favor ya saben, suscríbanse, denle like y esas cosas más. Por favor, me van a hacer muy feliz. Voy a subir video el día de mañana, todos los días. Todos los días, ya saben. Y tengo una cosa más. Ahorita tengo 148 subs más o menos. Así que cuando llegue a 200, va a haber un premio. Este premio va a ser una ilustración hecha por mí. Ya sé que lo quieres en pixeles. O también lo puedes tener ilustración normal. Así que tú sabes, 200 suscriptores, una ilustración tú puedes ganar. Cuando llegue a los 200 subs, podrás ver el video y así podrás hacerte con una de mis ilustraciones. Así que, ya sabes, por favor, 200 suscriptores, si ¡sí se puede.